Refleja un estatus. Sí. Por Dios, joder, no. no, no, no, Yo sigo con la quirúrgica. Por cierto, me encantó la de, la de Carolina Medina. Muy bonita Una dama elegante. Una elegante, elegante. No, una percha. Una percha. Sí. Y, y, y esa facción que tiene Carolina Medina hoy de negro, con esos cristales incrustados, esos sí. diamantes eso es un estatus me... pero amado, tú, sí. vamos a ver Miren, hoy quiero compartir con ustedes la alegría de tener a Cruz Jiminean en su clínica, en la clínica del pueblo trabajando por el pueblo nuevo. después de pasar tantas cosas claro. eh, ayer estaba recibiendo de Luis mil muestras rápidas yo quiero que lo pasen para escuchar el testimonio de Cruz Jiminean Mil muestras rápidas, de las 40.000, ya con estas mil entregadas Cruz y Minian alcanzamos eh, 20.000 20, 20, entregadas ya. ¿Y, ¿Y que, eh, pero por qué no las trajeron todas? No, no todos, que van en, en ah, parte. Es que no es tan fácil traer, la verdad. Juan, lo no, no, no, ya, ya. ya están aquí. El uh -huh. hecho es que la distribución se va haciendo en uh parte. -huh. Uh -huh. Entonces, eh, si está listo producción, se puede poner el audio de Cruz Minián. El de Cruz Jiminián Es una alegría señores Después de que Cruz Jiminián, Yo he estado ahí con Cruz Jiminián en esta clínica Está enclavada en el mismo barrio De, de, de Cristo Rey Vamos a escuchar Sí. Enclavada en el mismo barrio como tu familia, su señor esposa, oraban, llamaban, preguntaban. Nadie había sobrevivido a lo que yo hice. Luis y a él. hemos tenido, mantenido una relación estrecha. Usted puede estar seguro que ellos se dan con la misma moral con que no lo Todas las pruebas, todas, en un 100%. Están hechos totalmente gratis. Siempre va a tener las puertas abiertas, nuestras. Sí, puede venir, el puede venir. Nos ha ayudado el... Hay que resaltar ese ánimo de, de ayuda, de colaboración de Cruz Jiminián. Y hay que apoyar a gente así como Cruz Jiminián. Gente que lo han entregado todo. Gente que siempre está en la disposición de ayuda. Hay que ver la gente que va a esa clínica. La cantidad de gente y, sobre todo, gente de escasos recursos. Y ahí encuentran, ahí encuentran unas atenciones enormes, porque además de las atenciones clínicas, están esas atenciones personales que cuestan, que cuestan nada, ¿verdad? Y valen mucho. Eh, por otro lado, quiero compartir con ustedes los pronunciamientos que hiciera el presidente de la Federación Dominicana del Comercio, Iván García, algo sumamente delicado. El titular que nos dice que los productos de, de primera necesidad suben entre un 10 y un 12 y lo atribuyen al alza del dólar. ¿Por qué el alza del dólar se ha disparado tanto? ¿Por qué ya están negociando a 57 y 58 pesos por cada dólar? ¿Será que están acaparando dólares, convirtiendo pesos en dólares? ¿Será que quieren transferirlo a otros bancos extranjeros? ¿Qué está pasando? Inmediatamente sucede esto, se transfiere a los productos de primera necesidad. Lo que comemos todos, arroz, habichuelas, las grasas comestibles, las pastas alimenticias... Todo lo que tiene que comprarse, muchos de ellos, en la mayoría con materia prima, viene entonces el alza. Y en estas condiciones nos agarra esta alza de precio, pero el consumidor ni aparece ni se sabe dónde está. una situación que hace más difícil la convivencia del pueblo frente a esta pandemia. Porque si usted tiene 100 pesos, ya le cuesta al comprar estos artículos lo que le está costando son 90 pesos o 88 pesos. Ese es el poder adquisitivo de esa moneda en ese momento. Entonces, esta alza de precio, sin ningún amparo, sin ninguna protección hacia el pueblo dominicano, atenta contra la misma calidad de vida de cada uno de nosotros. ¿Y qué dice también... Iván García, el presidente de la Federación Dominicana del Comercio. Que el programa de ayuda FASE no lo paga el gobierno. Que el programa de ayuda FASE lo paga el sector comercio. ¿De dónde? Él dice que se le descuentan para riesgo laboral y para seguro del desempleo de esos trabajadores y que el gobierno no lo ha aplicado. Por lo tanto, se queda con esos recursos y que de esos recursos es que se está pagando el programa Fase de asistencia social a los trabajadores. Los empresarios somos los que pagamos. ¿Pero qué sucede? Vienen las alzas del precio de los precios el gobierno, por un lado, dice que, que pague la parte de, de este programa FASE. Pero en consecuencia y al final, quien compra es el ciudadano, es el pueblo. Quien consume los artículos es el pueblo. Entonces, al final, todo lo que viene arrastrando, se pone en el producto... A alza de precio y al comprarlo los pagamos nosotros. Somos los afectados, somos los que compramos bienes y servicios y nadie nos defiende. Ahí tenemos el ejemplo de la tarifa eléctrica, que ha llegado a muchísimos lugares, a muchísimas gentes. El doble, el triple, el cuatro y a veces cinco veces de lo que llegaba. Yo tengo un ejemplo, mi factura me llegó el doble. También la factura de mis padres con la casa cerrada llegó el doble, con todo desconectado, que no hay cómo explicarlo, y ProConsumidor no aparece. Entonces, ante estas nuevas alzas de precio y un llamado que se hace desde eh, Raquel Peña, la vicepresidenta de, de Consumir lo Nuestro, bajo estas condiciones, si no tenemos nosotros quien nos ayude como consumidor, como va la moneda del dólar, como va la carestía de los alimentos, esto será peor que la misma pandemia, porque los salarios siguen congelados. La situación de adquirir bienes y servicios entonces se nos dispara y se nos hace más difícil. Lo que están ganando, Fulvio, hay gente que está suspendida. Buscar, buscar esos alimentos. Hay gente que le está ganando un chelo ahora mismo porque lo suspendieron. Sí, y no están sí, cobrando. sí, sí, claro. Terrible, terrible. Que eso también causa más daño. Y la situación que estamos viviendo no es fácil, es difícil. Desde arriba, desde el Estado, deben haber políticas claras, fehacientes que ayuden y coayuden a, a, a mejorar la calidad de vida del dominicano, no subiéndole los precios de esa manera, a los artículos de primera necesidad ojalá el ProConsumidor pueda aparecer ojalá Muchísimas gracias, Fulvio en este momento tenemos imágenes Dice... Carolina Sí, Amado Mira, antes de que terminemos el programa, yo quiero que me den 30 segundos para hacer un anuncio muy personal, muy particular, adelante pues sí, perfecto, amado. Entonces vamos a presentarle a los amigos televidentes cómo está el sector comercio en estos momentos en San Francisco de Macorís y la apertura de algunos de ellos. Debemos de recordar que hay tres horarios de apertura en el día de hoy, que es donde inicia a las 7 de la mañana, a las 8 a las siete de la mañana, a las 8 de la mañana inicia el sector gubernamental, a las 9 inicia otro grupo de los o sea, diferentes se sectores. Día, Tiene ¿Es bueno, viejo este video o es de ahora? Nos informa producción que... Es de ahora. Se tiene que... Este es de ahora, este sí, sí es, de es de ahora. De ahora Gracias ese. producción, míralo ahí. Ahí vemos las farmacias, los comercios, la gente en las calles. Se siente más eh, ciudadanos, lógicamente más movilidad. Y nosotros veremos cómo transcurren eh, estos primeros 14 días de pruebas. Que, ajá, esta es la Avenida Libertad. Son 14 días de pruebas, muchachos. En esta primera fase, depende de cómo marche todo, pues continuará una segunda fase de apertura. ¿Tenemos una llamadita? Sí. Vamos a ver, buenos días. Buen día. Buen día. Buenos días. Sí, buen día, su Buen orden. día, dama. Sí, buenos días. Adelante, adelante. adelante. adelante. Le escuchamos. Oh, yo estoy hablando con... Eh, llamando a Jay para... para decirle de un caso de para acá, del mango, de de adecuada, con el agua. Ah, oh, bueno, pues, eh, hay una denuncia... Eh, fa, eh, ¿No está llegando el agua para allá, para el mango? Mira, eh, ya va por tres veces. Tres de la noche y se pasan el día entero. Y hay dos días. Dos, dos, dos. A noche la cortaron como a las nueve de la noche sin avisar a nadie. Y no hay agua en ninguna parte. Tres para ver meses. ¿Dónde eh, es que la están cerrando? Y nada, para que, que haga una investigación, para, para bien, una que pregunta, la están cerrando. Bien, muchísimas gracias. Mi dama, una pregunta. La comunidad. No piensan a nadie que la van a cerrar. Una preguntita, ¿me escucha? ¿La comunidad ha ido a Inapa, ¿Han comunicado? ¿Han hecho algo o no? No, la comunidad, imagínate, nadie ha hecho nada, sino que aparece el agua cerrada a las 10 de la noche y se pasa al otro día bueno. sin agua hasta las 12 de la Ahí está. Muchísimas, muchísimas gracias. gracias. Muchísimas Vamos gracias. a ver que Amado eh, tiene una información que brindarnos. Adelante, amado. Fijar el, el momento ah, y, y ojalá que ya no me quiera cobrar la factura para informar que a partir de si sí, a partir de hoy nosotros vamos a estar abriendo mi oficina claro. de abogado ubicada en la ¿Eh? eh, eh, eh Tratamos haciendo la factura ya. Oficina ok ok Nuestra <risa> oficina de abogados usted y López se eh, va a abrir a partir de hoy con las limitaciones que ha dispuesto el gobierno. Eh, estamos en la José Reyes 21, entre San Francisco y, y, y, y 27 de febrero. A los clientes, por cita los recibimos, y los que vayan personalmente con la vista, el distanciamiento, mascarilla, guantes y toda esta parafernalia. Así es que volvemos al ruedo, volvemos a las tablas. ¡Hey! Y, bueno, gracias. Servicios jurídicos. Ahí, ahí está. Amado y José Rojas y López José Roja y López. Muy bien. Bueno, sí. tenemos WhatsApp. Sí, tenemos WhatsApp. Vamos que a hablar desde la organización Brugal. Dice buenos días. Si en 15 días <coughs> se